hola hola hola hola muy buenas tardes si lo estás escuchando en estreno buenas noches o buenos días depende a qué hora lo escuches este video. Eh, y nada bueno esto es, eh, es una reflexión astrológica social que quiero subir hoy que es un día muy especial Hoy se da el equinoccio. ¿A quién le llamamos equinoccio? Equinoccio es cuando empieza eh, el otoño y la primavera. El otoño en este momento está empezando en, eh, en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte. ¿Qué son los equinoccios? Cuando el sol está justito, justito, justito sobre el ecuador. Entonces, el día, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, <coughs> disculpen, eh, dura exactamente lo mismo. El día y la noche, perdón. Dura exactamente lo mismo. Eh, los solticios, que son el inicio del verano y el inicio del invierno, eh, que se dan en el hemisferio sur, 21 de junio, 21 de diciembre, más o menos, eh, y el, los equinoccios, 21 de marzo, 21 de septiembre, también más menos, porque este año se dio el 20 de marzo, es ese momento, ya les digo, en que el sol está sobre el ecuador. Mientras que los solticios son el momento en que el sol está eh, más alejado del ecuador. Por eso, eh, el día que empieza el invierno eh, es el día más corto del año. Y el día que empieza el verano es el día más largo del año. Eh, mientras que los equinoccios, el día y la noche duran exactamente lo mismo. Bien. Ah, hecha esta aclaración, quiero decir que no es lo mismo que el sol, que es quien mantiene eh, la vida tal cual la conocemos, por lo menos, eh, este, más tiempo o menos tiempo. Eso, energéticamente, nos condiciona. <coughs> Entonces, son muy importantes los equinoccios. Con el equinoccio de... Eh, del 20, del 20 21 de marzo, como es este año 20 de marzo, el Sol entra en el signo de Aries, que es considerado el primer signo del zodiaco Por lo tanto, lo que estamos viviendo el 20 de marzo es el inicio del año nuevo, del nuevo año astral. Para la astrología, el 2020 podemos decir que está empezando hoy, que hoy estamos festejando un nuevo año. Este nuevo año comienza de una forma muy particular, porque eh, el mundo está viviendo algo muy particular, que es esta pandemia, este coronavirus, este COVID-19, eh, que más menos a todos nos está provocando una situación distinta. El tema central es esta conjunción que ven acá, viéndolo desde el punto de vista astrológico. Esta conjunción que ven acá, que Saturno aún en Capricornio, y que yo ya hablé en otro video el del 12 de enero, en que Saturno y Plutón estaban en conjunción cerrada, cerrada, o sea, ¿qué quiero decir? Que estaban exactamente uno encima del otro o que se los veía desde acá, desde la Tierra, uno detrás del otro. Eh, mientras que ahora, no es cerrada porque Plutón está a 24 grados y Saturno está a 29 grados, pero sigue estando en conjunción. En conjunción con Júpiter y en conjunción con Marte. Todo esto nosotros le llamamos un stelium en el cielo. O sea, una conjunción de más de dos planetas esto se da en el mismo momento que se está dando el equinoccio o sea que el sol está justito sobre el ecuador que tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur el día y la noche son exactamente de la misma cantidad de tiempo o sea en todo el planeta tenemos durante el día de hoy la misma cantidad de energía solar. Y podríamos agregarle de, aner, de energía lunar, por decir que la luna está de noche. Eh, energía de oscuridad y energía de luz, como lo quieras ver, desde el mito que lo quieras ver lo central acá es que significa este saturno que ya está saliendo para salir definitivamente de su domicilio definitivamente mucho tiempo no para salir hasta dentro de 30 años que vuelva a entrar en este signo eh, saturno se mantiene aproximadamente dos años dos años y medio en cada signo o sea tarda unos 30 años en volver al mismo lugar en el que estaba o sea que en su domicilio porque saturno es regente de capricornio en su propio domicilio decimos en astrología no va a estar hasta dentro de 30 años y en el día de hoy, junto con el equinoccio, está saliendo de Capricornio para entrar, ya les digo, al signo de Acuario y permanecer en Acuario dos años, a dos años y medio. Pero hoy todavía está en su domicilio. O sea, está más fuerte que nunca. Saturno representa muchas cosas. Representa el protocolo... Representa la autoridad... Representa el padre... Representa... El maestro... Eh, representa... Al gran maléfico... En astrología... <coughs> Perdón... Eh, ¿Por qué decimos que representa al gran maléfico? Porque... Su modo de enseñanza... Es el modo antiguo de enseñanza, ¿sí? De, eh, de lo que llamaban eh, la, la letra con sangre entra, ¿sí? Bueno. Eh, entonces, es severo. No quiere decir que sea malo. <ríe> es severo. Eh, y una de las cosas principales que representa es el tiempo ustedes saben que nosotros usamos las palabras para darle nombre a los planetas eh, mitológicas de la mitología romana pero que la mitología a su vez la mitología romana tiene eh, sus paralelos en la mitología griega. Saturno en la mitología griega es Cronos y Cronos es el dios del tiempo. De ahí viene cronómetros. ¿eh? Eh, nada, estos tips por tirarles eh, porque en este canal, o, entre otras cosas que hago, es enseñar astrología. Entonces, me gusta eh, irles explicando así, de esta manera. Entonces, es tiempo. Anoche yo escuchaba al presidente de mi país, a Alberto Fernández, eh, decir que, por suerte, en Argentina, eh, lo que tuvimos es tiempo tiempo para tomar las medidas necesarias para que para que los efectos de esta pandemia fueran más leves que no quiere decir que no vayamos a pasar por esos efectos eh, los efectos negativos de esta pandemia todo, en todos los canales, en todos los videos de astrología, de, de todo, de todo lo que se puedan imaginar, eh, noticieros y demás, ya los tienen. Yo no quiero hablar de esos efectos, ya lo saben. Yo quiero, como buen sagitariano que soy optimista y confiado, eh, y un tipo con mucha fe en la humanidad. Quiero hablarles desde de un lugar mucho más eh, optimista respecto al futuro. Yo ayer veía en, en unos videos que, que se viralizaron. Eh, como desde que se desató esta pandemia en italia eh, y empezaron con la cuarentena los canales de venecia <coughs> eh, completamente limpios cristalinos y es más nadando en esos canales eh, los, los delfines. Los delfines para mí son unos animales muy especiales. Eh, porque cada vez que se los investiga un poco más, se conoce eh, cuestiones más parecidas que tienen con nosotros los humanos, por ejemplo los delfines eh, tienen un rito de, de unión, de casamiento ¿sí? eh, ustedes los ven a, a la pareja que se va a unir eh, y un montón de delfines alrededor y y esa pareja de delfines no se vuelve a separar nunca más. Y cuando muere uno, muere el otro. <coughs> eh, esa pareja pueden ser de dos delfines machos, dos delfines hembras, un delfín macho, un delfín hembra. O sea, tienen ritos sociales similares a los nuestros pero además, bueno, los delfines son los que salvan náufragos eh, son grandes amigos nuestros que nosotros los malinterpretamos y en vez de tenerlos como amigos los tenemos como sirvientes a muchos de ellos encerrados, esclavizados en hábitat que no se pueden desarrollar y que ellos sienten mucha tristeza y nosotros nos reímos de su tristeza pero bueno no importa se los veía en. o sí importa <coughs> perdón pero ahora vamos a venir a eso a ese cambio de conciencia se los veía en su infinita amabilidad nadando ...en los canales de Venecia... ...seguramente limpiando... ...toda la... ...la basura... ...que producimos nosotros... ...creo que... ...esto que nos está sucediendo... ...es un llamado de atención... ...y ustedes fíjense que la... ...la solución que tiene en este momento este problema es quedarnos encerrados en una cuarentena en nuestra casa. Muchos de nosotros tenemos eh, familia o pareja, entonces no estamos completamente solos. Pero hay otros que están completamente solos. De alguna manera nos aísla socialmente. ¿Para qué? Para que podamos pensar. Para que podamos reflexionar sobre esto que nos está sucediendo. Retomo el tema de, de Saturno y el tiempo Ayer hablaba con mi amiga Ivana Que de paso eh, les digo que se suscriban al canal Es Ivana Cesari, se los voy a dejar escrito acá eh, es muy interesante todo lo que ella hace y hab hablaba con ella y reflexionábamos sobre este tema de que la, la Pachamama la Madre Tierra nos está pidiendo nos está exigiendo que la dejemos respirar En todas las culturas... <coughs> iniciáticas de la humanidad... La madre tierra... Es la encargada... De, de... recibir para filtrar y limpiar... Toda la energía negativa... Toda la basura que producimos... Pero últimamente... producimos cosas muy serias, basura muy grande, como guerras, a esas basuras me refiero, como peleas, como muerte y dolor. Esta es una oportunidad única que tenemos como sociedad para dejar de mirarnos el ombligo y pensar en el otro. Este aislamiento no es para que nos quedemos mirándonos el ombligo. Es para pensar en el otro. Y la reflexión que hacíamos con Iva con es... Qué bueno, entre comillas, que pasó de esta manera. Y no que la Madre Tierra decide limpiarse a través de un gran tsunami, como suponemos por cosas que, que vimos en sueños y demás, que pasó con el famoso diluvio de la época de Noé, o eh, con guerras de, de exterminios de millones. Y miles de millones de personas. Qué bueno que esta vez pasó <coughs> de una manera que que podemos hacer algo para evitar más pérdidas de vida. Les decía que ayer veía eh, estos videos y, y me conmocionaba ver, eh, por ejemplo, cómo la polución en Italia eh, en estos días de cuarentena pasaba, de en enero estar en marrón, o sea, el grado más alto de polución, a cero polución. En China lo mismo. Pero claro, hay otra cosa, hay una actividad económica. Eh, porque la polución no es solo la bolsita de nylon que vos tirás, que también está mal, no estoy diciendo que no esté mal. Eh, hay que reciclar, por supuesto que... Pero la gran polución no la producís vos como individuo, ...sino que lo producen las grandes fábricas. Claro, <coughs> si vos como individuo... ...no consumís enloquecidamente... ...o sea, sos un consumidor... ...consciente... ...las grandes fábricas no tendrían sentido. Eh, o sea, en algún punto... ...cada uno de nosotros... ...también somos responsables... ...pero qué tal... ...qué tal sería... ...si... ...digo... ...estoy reflexionando... ...no digo que se puede hacer... ...o que no se puede hacer... ...pero qué tal sería si... ...así como tenemos... Navidad, Año Nuevo, eh, Días No Laborables, el Día de la Mujer. ¿Qué tal si tuviéramos, por ejemplo, el mes de la Pachamama? Se me ocurre, ¿eh? Pensar, no estoy diciendo que sea la solución. Eso lo tendrán que ver en otros niveles. En niveles más científicos, que yo no los tengo, indudablemente. Pero digo, ¿qué tal que se trabaje únicamente 11 meses al año y que haya un mes que sea dedicado a la Pachamama? Un mes donde hagamos esto, donde le demos espacio para respirar a la Pachamama, a la Madre Tierra al planeta, en el que todos nos encarguemos de cuidar el planeta. Y donde sea un espacio, no de vacaciones, de jolgorio, de bares abiertos, de, eh, de encuentros sociales, sino un momento de introspección. Un mes de quedarnos todos los años y al mismo tiempo a lo mejor se pudiera lograr que todo el planeta se quedara durante un mes dentro de sus casas sin salir a ningún lado, dedicándole tiempo al planeta. Tal vez si tenés una casita y tiene un pedazo de jardín a plantar algún árbol. No sé. Todo esto son reflexiones de las que quería... Quiero hablar en este video. Me voy a poner los lentes. Eh, creo que esto... En este año nuevo, nos llega en el momento ideal. Aislamiento social para reconocer lo social. Decía ayer Iba, pero qué feo no podernos abrazar, no podernos tocar, no podernos dar un beso eso que es tan hermoso en cada uno de nosotros, eso que tenemos como seres humanos. Y yo digo, bueno, pero a lo mejor lo estábamos haciendo automáticamente eso. Y si vos das la mano o abrazás o besás a alguien en forma automática, deja de tener valor energético. Por eso los, los incas es, enseñan el abrazo de cosco. El abrazo de cosco uno no se lo da con cualquiera. Y es abrazarse tocándose las panzas, los ombligos. Ahí es donde está el centro energético que ellos le llaman cosco. Eh, y, y es muy hermoso porque ese abrazo hace un intercambio de energía pero muchos de nosotros vamos por la calle y nos encontramos con, con alguien a quien estimamos y lo abrazamos y lo abrazamos así nomás no, no nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre ese abrazo entonces ese abrazo no nos deja nada entonces seguramente ahora después de sobre todo acá en argentina que tenemos una cultura del abrazo del beso eh, nos, los que nos están escuchando de afuera les va a parecer raro extraño pero eh, nosotros nos encontramos con un vecino y hombre dos hombres eh, y se dan un beso un abrazo y un beso eh, por supuesto, alguien que estimemos, ¿no? Alguien que, que, que... Ni conocemos, pero... Alguien con quien estamos medianamente relacionados... Nos damos un beso y un abrazo. Eh, y, y eso yo siempre lo vi como algo muy lindo... De una costumbre argentina. Muy argentina. Eh, que no las vi en otras partes del mundo de donde estuve. Eh, pero también hacerlo en automático lo convierte en nada, un acto más. Eh, entonces, yo me imagino, yo en este momento, por ejemplo, estamos desde las cero horas del día de hoy, estamos en Argentina en cuarentena obligatoria. Cuarentena social obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que... No puedo salir de mi casa, tengo que quedarme en mi casa. Igual puedo, hay excepciones, puedo salir a, a, a comprar eh, en los comercios barriales, en los comercios de cercanía eh, y volver. ¿sí? Pero si me paran eh, los controles que va a haber tengo que poder demostrar que salía a comprar algo que necesitaba entonces eh, yo por ejemplo ivana vive a 350 kilómetros de acá eh, y, y yo en, en este momento no puedo viajar hasta la casa de ivana ni ella hasta mi casa como solemos hacerlo a veces eh, entonces digo... ¡Uy! ¿Cuánto tiempo? Sin verla, sin poderle dar un abrazo... Sin poderle dar un beso... Eh, a mi amiga... ¿sí? Eh, y digo... Pero qué lindo va a ser... Cuando esta cuarentena pase... Y nos demos ese abrazo... Que no va a ser automático... Que va a ser... De qué ganas tenía de abrazarte. Todo esto. Lo está dando. Este planeta. Que está acá. Que muchos le tienen mucho miedo. Y yo lo amo. Que se llama Plutón. Que es el regente de Escorpio Y que es el planeta de las transformaciones más profundas y sobre todo de las tra transformaciones sociales más profundas, más que de las transformaciones individuales. Esta conjunción que llega hoy, que es está operando sobre el planeta tierra hoy nos está indicando que Saturno nos está dando el tiempo para esa transformación social profunda que va a ser benéfico porque está Júpiter acá en juego y si bien en capricornio que no es la posición más favorable para júpiter y va a estar todo un año en capricornio por lo menos hasta fin de año va a estar en capricornio en júpiter igualmente nos está indicando que este júpiter que es el gran benéfico está acá para atenuar los efectos de este cambio brusco que viene. Y en este momento, este Marte es el que nos está diciendo, exigiendo, porque Marte exige, Marte es el dios de la guerra, Marte exige, ¿sí? tienen que hacer esto, o se acaba la humanidad pero la humanidad no se va a acabar porque esta conjunción lo que nos dice es lo van a hacer y esa es la buena noticia en este año nuevo nos tenemos que poner las pilas y hacerlo Así que, gente, feliz año nuevo astrológico, estamos empezando este 2020 con todo, eh, con todas las posibilidades, porque hoy no tenemos ningún tipo de excusa. Por lo menos acá en Argentina que se decretó eh, esta cuarentena hasta el 31 de marzo en un principio cuarentena social obligatoria no tenemos excusa de trabajo, no tenemos excusa de, de nada. Para los que sí o sí nos podemos quedar en nuestras casas no perdamos este maravilloso tiempo para hacer un trabajo de meditación de conexión con la tierra de preguntarle a la pachamama qué es lo que quiere de nosotros y para saber que si nosotros hacemos nuestra parte todo el ecosistema de la Tierra se va a poner de nuestro lado como es el caso de los delfines en el canal de en los canales de Venecia y si no vamos a terminar todos muertos, porque no va a existir planeta. Este es nuestro momento de hacer ese cambio de conciencia. Yo tengo mucha fe en que lo estamos haciendo. Yo tengo mucha confianza en que lo estamos haciendo. Eh, para los que no lo vieron en este canal, yo les voy a dejar ese... Eh, esa lista de reproducción acá en el final del video, eh, para los que les interese verlo, puede ser una locura mía, ¿eh? pero yo hace dos años atrás, sí, dos años atrás creo que fue, eh, tuve durante un lapso de tiempo, eh, durante un mes, un mes y medio, eh, sueños que eh, cada vez que me acostaba a dormir, eh, era un sueño que estaba relacionado con el anterior. O sea, con el que había tenido el día anterior. Eh, y yo eso lo fui escribiendo, eh, y después los hice videos. Se llaman Sueños al Futuro y les voy a dejar la lista de reproducción para los que lo quieran ver pero yo vi en esos sueños que en este 2020 la humanidad hacía ese salto cuántico y que eh, lográbamos ponernos de acuerdo y todos juntos porque es entre todos. Es todos o ninguno. Eh, pero todos juntos. Entre todos. Lo logramos. Así que bueno. Si estoy pecando de optimista. Eh, ni siquiera me hace falta pedirles disculpas. Porque. Eh, no no vamos a tener existencia. Eh, y, y si mi optimismo está bien fundado, como yo creo que sí está bien fundado, eh, vamos a tener un tiempo de poder festejarlo y de poder vivir de verdad. Vivir en mayúscula. Así que, ¡Feliz Año Nuevo Astrológico para todos! Eh, quédense en sus casas, que es lo mejor que pueden hacer por ustedes y por los demás, sobre todo por los demás, para que el virus no pueda seguir transitando y termine muriéndose. Eh, y si aparece la vacuna del virus, eh, sigamos... Con, con esto de seguir mirando a la Pachamama y cuidándola. Eh, porque si no, va a aparecer otro virus. Y vamos a estar siempre en la misma. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí, por compartir este momento conmigo. chao hasta la próxima.